Bien, continuamos acá, vamos a recibir la llamadita, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Sí, eh, yo quiero emitir una opinión eh, sobre el tema que trataba su compañero hace un momento. Yerjan. La opinión de de la señora, de la periodista María Cela Álvarez la uh -huh. comunicadora. Mira, eh, creo que eh, la opinión de ella está sustentada en esta dirección. Por ejemplo, el Estado representa para la sociedad el parte de su familia, es decir, es el orientador, es el ejemplo. ¿no? Los partidos políticos como orientadores y, participa y, y participadores de la actividad social y política e eh, eh, instrumentos de la sociedad tienen que dar el ejemplo. Un de Margarita y Leonel para nosotros constituye un mal ejemplo esta división porque no se trata de una división por cuestiones ideológicas, por cuestiones programáticas, sino por intereses personales de ellos es una opinión personal de Margarita y una opinión y una actitud personal de Leonel que no conduce en ningún sentido a favor de la sociedad una pregunta señor sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Quién? Huáscar. Huáscar, una pregunta eh, para usted. Ajá. ¿Quién debe apoyar a quién, entonces? Eh, no, el, te, el tema no es quién debe apoyar a quién. No. Sí, pero respóndala. No. no. ¿Quién el debe te... apoyar a quién? Eh, no. ¿Leonel debe eh, le apoyar a Margarita, no. que él sabía no. que iba como vice, eh, que, o Margarita que, que, que, que, a él? Escúcheme, el tema no se reduce a quién apoya a quién. El tema es que hay una división familiar... Uh una división como consecuencia de una división política no no eso me encuentra una división política lo que se traduce en un mal ejemplo para la sociedad no, no no no no esa división familiar esa división familiar como consecuencia de una división política no corresponde a un programa de gobierno ni a un proyecto político corresponde a un interés particular personal de cada uno de ellos un interés personal de por interés estar de la sociedad. ¿Cuál es el programa que tiene Margarita? Ninguno. ¿Cuál es el programa que tiene Lionel? Ninguno. El poder por el poder. El poder por el poder mismo, en sí mismo. No se trata de una división por orientación ideológica. No por un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Dónde está el programa que ha presentado cada uno de ellos? No. Yo quiero ser la candidata a la vicepresidencia y él quiere ser presidente. Es decir, cualquiera de los dos que gane era en una posición favorable para lo que es una falta de gente. Eh, muchísimas gracias, Juan. Mi esposa Oscar. es católica. Yo no soy católico. Pero tampoco soy en contra de lo católico. Para que más o menos entienda es que no lo es que es la sencillo. nueva. Es para que, que entienda lo que es un Estado de Derecho. Es que no es tan simple. Ah, no es tan simple. No es tan sencillo. O sea, como para... el de Jehová. Y yo soy católico, pero eso es comparable con un equipo de béisbol, como de manera descarada lo decía ella. No, yo soy de tal equipo y él es del otro. Así no. no, eso, es no que, pero, pero, pero, eso es mucho pero, más Carolina, profundo. Eso es mucho más profundo que compararlo. Te va a decir eso. Te vas a meter mira, en ese saco de, de no, de, de, de no, no es que te vas a meter en ese saco de sumisión, porque las cosas hay que saberlas dividir y hay planos donde usted. Puede de, de, dilucidar los diferentes puntos, los diferentes elementos que tienen una acción u otra O sea, comparar la situación en la que está y las decisiones que han venido tomando ambos Compararlo de que uno es de católico y el otro es evangélico Compararlo con que uno es de las águilas y otro es del liceo Pero por Dios qué es el derecho? Hay otros elementos, está de ambos, de ambos La lealtad, el ataque, la mujer y el hombre sabio, edifican su hogar no lo Ay, dividen, cuando mira. hay amor cuando hay una fuerza familiar, enemigos? estas cosas se manejan de otra forma y son, ninguno lo han manejado ¿Quiénes son los Ay. principales enemigos políticos de Leonel? <risa> ¿Con político, la, la gente de ella. tú lo has dicho, político no, y, y enemigo es un... político, político no? decir? ¿Dónde estaba el, el, el Leonel el día que murió el papá de, de, de Danilo? Ay, Con Danilo esos... estaban juntos señores, Correa. son cosas políticas no tiene nada que ver con la persona, no es intrínseco con la persona, son ideologías, bueno, corriente no de pensamiento. Yo una mujer así no la quiero decir. Vamos ni a serio. ver, no buenos a días. Buenos días. ¿Diam? Buenos, sí, buenos días. días. buenos días. Eh, Yerjan o Yan no sé. Yerjan. Yer de la pasión política los ciega los los o los cega. Porque él, María Cela eh, no afirmó Yo por eso no, no opinaba usted, Eso no es nada más No afirmó no, no era así, Además Margarita es... es malagradecida Oye, Porque Leonel fue que la llevó ahí donde Lo, ¿Lo ve ahí la actitud no sí, ve ahí la actitud. Que hablen las mujeres las mujeres son las que ¿Ve saben Ve la actitud. Ve la, la actitud de machismo. Saben. O sea, mi esposa anda en un carro porque yo lo compré. No, porque lo compramos entre los dos. Y después te deja Porque votado. lo compramos entre los ¿Y dos. Y después te deja votar. Dios, señor. tenemos que romper con esa culpa. Por eso es que los hombres están matando a las mujeres. Yo porque por... es que son, nosotros como sociedad somos los que promovemos esa vaina. <risa> tenemos que decir eso, Mira, ¿no? yo. Yo no ni, he, ni, he, limitado, ni me he limitado a opinar. Oye, que no es tan sencillo. Ustedes pueden opinar. son discusiones que a tu es que Son no cosas es tan o sea, Las cosas lo... no se toman por encima Así, hay que profundizar pero Hay que ver pero otras cosas pero solamente pero lo que la constitución Como tú lo es que si, no, no se, se trata de eso pero, lo... claro. por, por pero es que no se trata de eso Solamente Se trata de un aspecto de un ambiente familiar, que es lo que se ha puesto en el tapete. qué tiene que ver lo personal con lo político, con lo religioso? Eso es lo señores, que yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué tiene que ver que mi esposa sea católica y que yo no lo sea? ¿Qué eh, tiene que ver que mi mamá eh, sea testista? Es que eso no es comparable, yo no lo sé. Es que eso no es comparable, hijo de por eso. Eso no es comparable, no es comparable, no es comparable. Procurar. O sea, ¿cómo tú vas a comparar que si tú eres de Liceo y ella de las Águilas, eh, ya eso es lo mismo que la, la situación que, que ha venido eh, pasando se en, sobre esta, en esta familia? Se sobreentiende que cuando una pareja convive, ambas se cuidan y se defienden unas a otras. El partido oficialista atacó al expresidente a Leonel Fernández a, la, a su pareja a la su pareja esposo. a su esposo al esposo de Margarita lo atacó con narcotráfico con quirinito con Quirinos lo trajo aquí para eso empezó por ahí luego todo lo que ha sido esto que él tuvo que irse y hacer tienda aparte se sobreentiende que una pareja está para te usar, voy a matar gallo te cuidarse, voy a matar gallo a la funda de quién dijo José gemera Protegerse. pero. ¿De quién es pero, Jorge mera? pero espérate. Autoprotegerse. Entonces, esta actitud Esta actitud de la dama se ve como una actitud eh, de. Eh, eh, o como, sea, de, se, se ve como una actitud que no está de, de defendiendo su esposo. De traición, es lo, su esposo, Ven, vamos a remontar. De traición la historia. a su esposo. Ahora permítame, Hola. Mira. Hay otros elementos que dice? hay que evaluar en torno al comportamiento de una dice? persona. Escucha esto. Hay, hay cosas que tú debes de evaluar y tomar en cuenta a la hora de tú eh, de describir o ver cuál es el, el comportamiento o la forma o el perfil de alguien. O sea, como tú te manejas es como tú eres. No es lo que tú dices. Tenemos a una dama, tenemos a nuestra vicepresidenta de la República, y candidata a la vicepresidencia Y esposa del partido opositor Que está bien, eso no tiene que ver Ahora, ¿qué ha hecho Doña Margo? Sencillamente en las primarias Ella salió levantándole la mano a Leonel Fernández Sale dando el beso a Leonel Fernández Sale abrazando a Leonel Fernández con su hijo Que Leonel era el hombre idóneo por su conocimiento Por su capacidad, por su conocimiento del Estado y todo lo demás que debía de representarnos a cada uno de nosotros según doña margot la vemos titubeando luego de que sale leonel fernández del pld que estaba esperando que dios la iluminara. después la vemos con el candidato oficial del pld que es el que representa a cada uno de los dominicanos y que con él es que se va a seguir avanzando o sea Tú te preguntas, ok, pero ¿qué capacidad puede tener una persona que hoy te dice una cosa, que este es el idóneo y mañana te dice que es el otro? Pero no solo eso, tenemos a ella, la tenemos, que no se, sabe, no se sabía con quién estaba, o sea, el comportamiento de Margarita, aparte de ese aspecto familiar importantísimo, el hombre y la mujer sabia edifica su hogar No lo divide Y te aseguro que una cantidad importantísima de gente Que se veía representado en la doña, en esa señora Ya no está con ellos Ahí está la gente de la iglesia Quienes abogan por la familia Por esa unión, por esa protección Por esa confianza, por esa lealtad Que se supone que deben de tener las parejas Uno u otro Son votos que de alguna forma los perderán No me dígame usted que la iglesia va a abogar, o sus peregrinos, sus peregrinos y demás que voten por una gente que lo que busca es la división de la familia. Acaban de encontrar ahí el, el por qué los hombres están matando a la mujer en América Latina. Nadie, Cógelo a ahí. ti nadie te ha hablado aquí de machismo. Ah, Estamos hablando machismo. de un comportamiento. La mujer sí tiene que fiel y leal a Nadie ha hablado de no. mujer. He ah, hablado no. de ambos. Las sí. cosas no se toman por encima. Las cosas no se, se él. toman él por encima. Evalúa encima. las otras cosas. No, no, no, los otros, otros comportamientos. Usted solo ha hablado de machismo. de machismo. En un sistema de Usted solamente he hablado aquí de Dominicana. machismo, que machismo, eh, y machismo En un país donde hay. Donde hay evalúa derecho. completo, metiendo evalúa cuco, completo los comportamientos, cuco, o sea, evalúa completo los comportamientos. Mi esposo y yo tenemos que buenos ser católicos, entiendo cuco. Vaya. No, pilla. ella tiene que irse para donde tu enemigo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Se fue, Buen se fue día, la. Llamada. Disculpe, vuelva ya. WhatsApp. Vamos bueno. a WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente?